Veo aquí sentada a mi compañera y amiga Tecla y probablemente tendría que ser más ella la que estuviese aquí sentada que yo, porque realmente este acto pues probablemente entre más dentro de su ámbito que del mío. Pero es un acto que organiza la Biblioteca General, como, como todos sabéis, que forma parte del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y yo estoy enormemente contento de, de estar aquí y de estar arropando de alguna forma la importancia que tiene este acto. La importancia que tiene este acto porque homenajear a dos figuras como la de Pablo García Baena, cordobés de nacimiento, pero realmente malagueño después de tantos años en Benalmádena, y Antonio Garrido, que no es, es un personaje tan ligado a Málaga y tan ligado a todo lo que, lo que ha sido estos años en el ámbito de la cultura, de la educación, de la filología, profesor de la Universidad de Málaga, catedrático de, de nuestra universidad, un acto que siempre tiene que llenar de satisfacción a cualquier vicerrector y a mí, por supuesto, en este caso. Vamos a empezar ya el, este acto de homenaje y le voy a dar la, la palabra a Gregorio, al director de la Biblioteca General, para, para que lo comience. Gregorio. Muchas gracias. Eh, vicerrector de Investigación y Transferencia, vicerrectora de Cultura y Deporte. ...representantes del Centro Andaluz de las Letras... ...del Centro Cultural de la Generación del 27... ...y del Ateneo de, de Málaga... ...que participarán también como ponentes... ...además de Belén Molina, Francisco Ruiz Noguera... ...José Infante y Rafael Ballestero. Eh, co eh, ...coordinador del acto, Antonio Aguilar... ...estudiantes, profesores, amigos y compañeros... Eh, ...bienvenidos y gracias por asistir a este acto... ...por el que queremos rendirle homenaje a, a Pablo García Baena y Antonio Garrido Moraga, en el Día de la Biblioteca, el 24 de, de octubre, que coincide también con la Semana Internacional del Acceso Abierto y donde las bibliotecas juegan un papel importante facilitando el acceso a los resultados de la investigación y de la cultura. Incluida la poesía, que por medio pasado en las nuevas tecnologías, como es el caso de Riuma, nuestro repositorio, ...institucional, facilitamos un buen número de textos poéticos... ...así como conferencias, entrevistas, tesis o artículos sobre poesía. Incluso este evento, que celebramos hoy... ...será depositado en el repositorio para que perdure y trascienda. Eh, apertura que también se simboliza este año... ...con la disponibilidad en nuestra Universidad... ...de la Biblioteca de Personalidades tan trascendentes... ...para la literatura como son Juan Luis Albor... ...gracias también a la labor y empeño de nuestra ponente de hoy, la profesora Belén Molina, y Alfonso Canales, donde en la biblioteca de este último no era de extrañar encontrar la obra de García Baena, en concreto y accesible su poesía completa 1940-1980, publicada por la editorial Visor Libro en 1982, al que seguro seguirán otras conforme avancemos en los procesos de catalogación. El resto de la obra de García Baena o sobre él se distribuye casi a partes iguales entre nuestra Biblioteca de Humanidades y esta en la que nos encontramos ahora. También de Garrido Moraga encontramos sus trabajos, prólogos y otros textos entre los libros ya disponibles en la Biblioteca de Alfonso Canales y, por supuesto, en otras muchas bibliotecas que añaden investigaciones, conferencias, exposiciones y presentaciones que realizó o en las que participó. Mostrado ahora todo ello de uno y de otro en los expositores situados junto a la entrada de esta sala que se completa con otras de los ponentes expuestas en el vestíbulo de la biblioteca. Y todo ello lo enmarcamos hoy en este ambiente que nos envuelve de la biblioteca de Babel, como alegoría podría decirse de ese acceso abierto, de la biblioteca infinita y como repositorio de literatura y poesía donde simbólicamente se integrará al final del acto la obra de García Baena y Garrido Moraga con la incorporación de tres de sus obras. Mi agradecimiento a todos ustedes, al personal de la biblioteca que, ha, que se ha volcado con la organización de, del evento y a, a los servicios de la Universidad de Málaga que nos prestan su colaboración, una ocasión más, para que todo salga bien y tenga difusión. Y por último, queríamos aprovechar este momento de conmemoración del Día de la Biblioteca, tras que acotezca todo lo que mencionamos anteriormente, para hacer entrega de los sequios a los ganadores de nuestro Enigma Buma, concurso realizado a través de las redes sociales, consistente en esta ocasión en acertar que Luis Melero es el autor de la desbanda. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Antonio Aguilar. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos a Teodomiro, a Gregorio, a Tecla, al pues, director de Cultura, y a los familiares que también estáis aquí, profesores de la UMA, a los compañeros, a los, a los amigos, a los alumnos, a todos. El, el acto va a ir haciéndose poco a poco y participan eh, no solamente algunos de, sur, de los amigos más íntimos de Antonio y Pablo, sino también al, probablemente las tres instituciones culturales de Málaga, más dinámica y que más hacen por la, por la literatura y la poesía aquí. El, voy a ir diciendo el cada uno, presentando a cada uno de, de ellos. Será la encargada de iniciar el acto, Belén Molina. Belén Molina, Belén Molina sustituye a Antonio Gómez yebra que pertenece al departamento de filología, al que pertenecía también Antonio Garrido. Eh, ...no ha podido venir y ella amablemente se ha prestado a estar aquí con nosotros. Ella es la coordinadora del área de literatura del departamento. Departamento con un nombre larguísimo, filología española, italiana, románica... ...teoría de literatura y literatura comparada. A él perteneció Antonio Garrido. El Belémolina es sobre todo investigadora y sus estudios de investigación... ...están centrados ahora mismo en la literatura del siglo de oro pero con un añadido, su proyección en la actualidad, quizá lo más interesante de todo. Ella leerá un poema de Pablo García Baena, un poema que se llama Junio Estupendo. Francisco Ruiz Noguera es poeta, es profesor de aquí, de la UMA, ...amigo personal de Antonio Garrido... Eh, ...como poeta, el, su último libro publicado... ...La Gruta y la Luz, recibió el premio de poesía... ...Generación del 27... ...él como amigo de Antonio Garrido... ...casi desde la adolescencia... ...será el encargado de hacer una semblanza personal... ...José Infante, también poeta... ...ya veis cuántos poetas tenemos aquí hoy... ...gracias a Dios... Eh, es también novelista, guionista, animador cultural, su nombre está casi siempre detrás de todos los eventos que se hacen aquí en, en Málaga. Él muy joven recibió el premio de Donay, cuando el premio de Donay tenía un enorme prestigio, fue en el año 71, y su último eh, libro publicado en el 2013, La libertad del desengaño, recibió el premio Poesía Ciudad de Zaragoza. Él es especialista en García Baena, además de haber sido amigo personal suyo, realizó una antología para la editorial malagueña El Toro Celeste y también ha realizado el catálogo que acaba de publicarse por el Centro Andaluz de las Letras con motivo de haber, de haber nombrado a García Baena como el autor del año. Inés María Guzmán. Hola. Eh, ella está aquí en representación del Ateneo de Málaga, es también eh, poeta y vocal de poesía. Ella conoció personalmente muy bien tanto a Antonio como a Pablo y ella será la encargada de hacer una, la semblanza más íntima, más personal de ellos dos. Eh, ella tiene un libro que se llama Hace ya tiempo que no sé de ti, uno de, su, de sus mejores libros, y el título es precisamente un verso de Pablo García Baena, o sea que su conexión con ambos es bastante grande. Y además Inés en, este, en el año 2016 publicó dos libros de poesía, si publicó un libro de poesía no es fácil, publicar dos en el mismo año es mucho más complicado, La visita y Trísticos inmortales. José Antonio Mesatoré es el director del Centro Cultural Generación del 27, eh, poeta también. Él recibió el premio de poesía Rey Juan Carlos por su primer libro, un libro excepcional, El amigo imaginario, allá por el año 91. Y hace muy poquito tiempo que ha publicado, después de casi 20 años sin publicar nada, ha publicado Exceso de buen tiempo, que recibió precisamente el premio Ciudad de, de Melilla. Un, un poemario con un título excepcional, es Exceso de buen tiempo. Él hablará de la faceta profesional de Antonio Garrido. Juan José Tille, que es también poeta, narrador, periodista y director del Centro Andaluz de las Letras, el, su último libro eh, poemario publicado, La Grande Superficie... ...recibió el premio Unicaja en 2010... ...él nos hablará de García Baena como poeta... ...y él también será el encargado de hacer el depósito... ...de su catálogo, que lo tenemos aquí en, en la mesa... ...un catálogo que realizó, José sea, Infante... ...y que ha editado el CAL en la instalación de Díaz de Arrábago... ...Rafael Ballestero, poeta también... ...novelista, codirector de la editorial El Toro Celeste. Él publicó también hace mucho tiempo, en 2015... ...un volumen recopilatorio de sus últimos 20 años de poesía... ...poesía 1990 y 2010. Él será el encargado de leer un poema que el mismo ha elegido... ...Edad, de Pablo García Baena. Y también depositará la antología de García Baena... ...que editó El Toro Celeste no hace mucho tiempo... ...y corrió a cargo también de José Infante. Y, por último, Tecla Lumbrera, que empieza rectora de Cultura de la, de la UMA y, además, antes, una extraordinaria gestora cultural de la ciudad, ¿eh? en la memoria de todo. Siempre se recuerdan sus años al frente de la gestión cultural del Colegio de, de Arquitectos. Ella también ha sido, de alguna manera, el alma de esta instalación de Días de que tenemos aquí, la Biblioteca de Babel, y que nos acoge hoy. Ella será también la encargada de depositar uno de los, de los libros, la, precisamente la antología que Antonio Garrido hizo sobre la poesía de Pablo García Baena. En el año 2018, ya lo sabemos todos, con un día de diferencia eh, desaparecieron Pablo García Baena y Antonio Garrido. Pero unos pocos años antes, en 2013, Antonio Garrido fue el encargado de hacer una antología de Pablo García Baena con motivo ...de la concesión del premio Federico García Lorca. Esa antología que tenemos ahí, el esplendor de la belleza... ...será la que deposite Tecla Lombrera. Y para acabar me gustaría hacerlo con las palabras... ...con la glosa que hizo el propio Antonio Garrido... ...del título de la antología de Pablo García Baena. La antología tiene un título precioso, el esplendor de la belleza... ...y él dedicó una glosa a explicar por qué había elegido... Ese título, esa glosa, está publicada el 21 de septiembre de 2013, cinco años justo antes. Mucho medité el título de la antología de Pablo García Baena, que con motivo del premio García Lorca he llevado, espero, a buen puerto. Elegí la palabra belleza porque es el ideal supremo de una obra admirable que sin concesiones ni a las modas ni a los modos, se ha ido desarrollando a su ritmo, el que nace de su propia evolución... y que es clásica por su capacidad de diálogo en el tiempo. Belleza como perfección, como creación de imágenes líricas, como explicación e implicación de yo en el verso, como voluntad insobornable de estilo, como renovación de fórmulas seculares, como estar y ser en el mundo como verdad sentida en cada instante, como prodigio verbal, como labor de infinita pulcritud. Elegí esplendor porque se trata de una cima de la lírica, esplendor de la belleza. La antología de Pablo García Baena. Muchas gracias. Y ahora comenzamos ya el acto con... ...la lectura del poema de García Baena... ...que va a realizar Belén Molina... ...la coordinadora del área de literatura. Junio. Oh, sé que he de buscarte... ...cuando el otoño abrume con sus frutos goteantes la tierra... ...cuando las mozas pasen mordiendo los racimos... ...como si fueran labios... ...cuando las piernas rudas de los hombres... ...se tiñan con la sangre púrpura de las vides y quede una canción flotando en el azul elor de la tarde madura. Oh, sé que he de buscarte. Cuando caiga en el río el beso desmayado de la última adelfa, buscaré tus pisadas sobre la arena tibia, donde tu cuerpo expiraba bajo el mío, como un tallo verde en el suspenso mediodía. Oh, sé que he de buscarte cuando el dormido cisne del otoño aletee en su nido pero junio ahora es un pastor silencioso que corona en los oros sagrados de la trilla y yo bebo en tu cuerpo la música desnuda que languidece en los violines lentos de la siesta. Yo sé que he de buscarte cuando la campiña despierte del letargo amarillo de los élitros, pero ahora es tu cuerpo solo, tu cuerpo junto al mío, mientras junio incendia de felicidad los montes más lejanos y el río besa tímidamente nuestros pies, como si Narciso nos contemplara con sus, con sus diluidos ojos verdes de agua. Francisco Ruiz Noguera, la semblanza personal de Antonio Garrido. Buenas tardes, agradezco a, a la organización, a Antonio Aguilar especialmente, la invitación a participar en este, en este acto de, de homenaje a un gran poeta, Pablo García Baena. ...y a un gran profesor e investigador de nuestra universidad... ...que además eran amigos entre sí, ya se ha dicho... ...y que además eran ambos amigos, pues yo creo que... ...de todos los participantes en esta, en esta sesión de homenaje. Eh, en cuanto a Garrido, que es lo que a mí se me ha pedido... ...que haga una glosa en torno a él, pues como profesor... ...como crítico, como persona importante... ...en el mundo de la cultura de la ciudad... ...yo creo que eh, el mundo de todo... ...lo relacionado con la enseñanza fue crucial en la vida de, de Antonio Garrido. Y ese mundo además estuvo en su dedicación estrechamente relacionado con su otra gran pasión... ...que fue la literatura, tanto en cuanto a, al placer de, de su lectura... ...como en cuanto al disfrute a la hora del estudio y del análisis. Podríamos decir que de forma muy literal lo que había dicho Roland Barthes de El placer del texto... ...tanto como lectura como como objeto de estudio. Como probablemente conozcan... ...me unió una larga amistad con Antonio Garrido... ...que se remonta a la adolescencia... ...justamente cuando coincidimos como alumnos... ...en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria... ...de Martiricos... ...y fue precisamente la temprana pasión por la literatura... ...lo que hizo que esa amistad... ...naciera al amparo de una gran profesora... ...referencia inexcusable... ...en la cultura malagueña de entonces... ...y maestra de varias generaciones... ...me refiero a la Catedrática... ...de Literatura Doña Elena Villamana... ...después... ...el destino quiso... ...que en los otros niveles de la enseñanza... ...primero como estudiantes... ...y luego como profesores... ...tuviéramos... ...una suerte de vidas casi paralelas... ...en lo académico... ...con profesores de los que realmente... ...dejan huellas, profesores de esta universidad... ...aparte de Doña Elena... ...en el Instituto, ya en la Universidad, profesores en el ámbito de la literatura y de la teoría literaria... ...como don José Mercado, doña Pilar Palomo, don Antonio García Berrio, don José Mondejar... ...en el estudio diacrónico de nuestra lengua, doña Rosa Francia en el estudio de la literatura latina... ...además, algo posteriormente, don Cristóbal Cuevas y don Manuel Álvarez Querra... ...que fue el director de nuestras tesis... ...tras la brillante, el brillante paso de Antonio como alumno... ...por la Facultad de Filosofía y Letras... ...que recordemos que entonces... ...estaba situada en el edificio que ocupó... ...el Colegio de los Agustinos, en calle San Agustín... ...junto al Museo eh, Picasso... ...pues tras esta brillante etapa de, de alumno... ...Carrillo fue profesor primero... ...en la Universidad de Málaga, luego la de Sevilla... ...y finalmente de nuevo en la de Málaga... ...adscrito, como se ha dicho también... ...al Departamento de Filología Española. En esos años... Antonio fue becario del Centro Nacional de Investigación en París y en Nancy... ...y profesor y subdirector de los cursos de, de español para extranjeros de esta universidad... ...profesor en la Universidad de Méndez Pelayo de, de Santander... ...y visitante, profesor visitante y conferenciante en múltiples universidades... ...tanto europeas como americanas. Eh, más adelante, por cuestiones administrativas, el doctor Garrido estuvo adscrito... ...al área de periodismo de la Facultad de, de Ciencias de la Educación... ...de hecho fue él eh, uno de los fundadores de esa, de esa facultad... ...de poner en marcha la facultad. Sin embargo, el norte de su dedicación investigadora... ...y sus intereses siempre estuvieron en relación con la lengua... ...y con la literatura... ...sobre todo en tres claras líneas de investigación. En primer lugar, la enseñanza del español como segunda lengua. En segundo lugar... ...los estudios sobre el léxico... trabajos sobre lexicografía en el siglo XVIII... ...sobre los diccionarios y la fraseología, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar y sobre todo... ...la que puede considerarse como su gran pasión... ...la crítica y la teoría literaria. Son múltiples los trabajos en este campo... ...imposibles de enumerar aquí, claro está. Por ejemplo, trabajos sobre el demonio en la literatura... ...sobre la imitatio en Fray Luis de Granada la poesía de su admiradísimo Pedro Salinas, el concepto de poesía pura en Juan Ramón Jiménez, los poemas paradisiacos de Alisandre, sobre Muñoz Roja, sobre Canales, sobre María Victoria Atencia, sobre la novelística de Salvarrueda en un trabajo en colaboración con, con su esposa Sonia Hurtado, o sobre el tirano Banderas o Inclán, o Alejo Carpentiero Eduardo Mendoza o Antonio Soler, etcétera, etcétera, etcétera. ...o las relaciones de la literatura con la pintura... ...con numerosos textos para catálogos de exposiciones. Ya digo, una auténtica pasión, incluso compulsiva. Hace unos años se rindió homenaje universitario... ...con la publicación de un volumen... ...a uno de los que fue nuestro maestro... ...con motivo de la jubilación... ...como catedrático de la Complutense... ...don Antonio García Berrio... ...que había sido catedrático aquí en Málaga. El editor de aquel volumen, en el que colaboramos ambos... Eh, ...le puso a, como título Pasión por la Literatura... ...y esa pasión, esa transmisión realmente fue recogida por Garrido... ...tanto como digo, en cuanto al disfrute como en cuanto al, al estudio... ...siguiendo los métodos del profesor eh, García Berrio. Cuadra totalmente ese título, Pasión por la Literatura... ...cuadra por completo a lo que fue la gran pasión... ...del amigo que hoy homenajeamos. El currículum de, del profesor Garrido es variado y riquísimo... ...la naturaleza de este acto creo que aconseja... ...que aparte de la brevedad en lo posible, que es sin olvidar su carácter de profesor... ...o de miembro de distintas academias, la americana de la lengua... ...y por tanto correspondiente de la Real Academia Española... ...la Real de Bellas Artes de San Telmo, la de Nobles Artes de Antequera... ...la de Buenas Letras de Granada, o su pertenencia como gestor o como patrono... ...a fundaciones como la María Zambrano, la Gérald Brena o la Pérez Estrada... ...y sin olvidar su labor de gestión... ...como por ejemplo... ...en la dirección del Instituto Cervantes de Nueva York... ...o sus muchas colaboraciones en medios de comunicación... ...y sin olvidar su dedicación política como concejal... ...y como parlamentario autonómico... ...sin olvidar nada de eso digo... ...creo que sin duda... ...lo que ha marcado el paso de la vida de Antonio... ...en lo que concierne a su dedicación... ...ha sido, como dije, el ser profesor... ...y en relación con esa dedicación profesoral todo lo relacionado con el mundo de la cultura y especialmente con el mundo, como he dicho antes, de la literatura y del libro. Todas sus actividades estuvieron, en cierto modo, relacionadas con este norte. Creo que estaría contentísimo el ver que hoy se le rinde un recuerdo aquí en la biblioteca y ante esta magnífica instalación de Enterrábago. ...de las muchas decisiones de, de acción y de gestión relacionadas con el mundo de la cultura... ...que podrían citarse, me centro en tres de hace ya algún tiempo y relacionadas con el libro. En primer lugar, su decisión, recién llegado a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Málaga... ...de, de crear una colección para jóvenes poetas, en su mayoría inéditos... ...cuya dirección encargó a Diego Medina, que bautizó a la colección como monosabio... ...lo que en principio pudiera haber parecido un proyecto menor... ...se ha convertido con los años en una referencia... ...en cuyo catálogo hay hoy firmas... ...que son nombres de primera línea en la poesía española. En segundo lugar, y estando aún al frente... ...de la misma responsabilidad municipal... ...su acción especialmente decidida... ...en poner los medios necesarios para que el Ayuntamiento pudiese recoger en lugar conveniente el gran legado de la obra literaria y plástica del escritor Rafael Pérez Estrada. La celeridad y el acierto con que esto se llevó a cabo probablemente no hubiesen sido posibles sin el empeño de un amante de los libros como fue Garrido. El resultado es que hoy la ciudad de Málaga, su Ayuntamiento, cuenta en su archivo con un legado literario y plástico de primer nivel. En tercer lugar, y estando ya en responsabilidades de otro tipo, la dirección del Instituto Cervantes de Nueva York, su empeño personal en que la magnífica colección Ciudad del Paraíso, fundada en tiempos del alcalde Pedro Aparicio y que en su etapa de concejal él mantuvo, traspasase fronteras y aprovechando la publicación del número precisamente dedicado a Pablo García Baena, fuese presentada completa en Columbia University, en acto memorable. ...que junto con García Baena y María Victoria Tencia y otros... ...contó con la presencia de hispanistas americanos de primer nivel... ...o sea, proyección más allá de lo provincial... ...dadas las relaciones que él tenía como director del Cervantes neoyorquino... ...con las universidades norteamericanas. Garrido fue un hombre de letras en el más amplio sentido de la palabra... ...especialmente como profesor y como crítico e investigador. Tal vez sea en esta última labor donde Antonio Garrido dejó muestras de su gran capacidad de trabajo y análisis, realmente una capacidad apabullante de trabajo. En este campo es especialmente notable la atención que prestó a las distintas tendencias de la poesía española de los últimos tiempos, que, entre otras publicaciones, se plasmó en tres antologías, como la antología de la poesía española contemporánea de la ruptura del objetivismo a la dispersión publicada en Estados Unidos. El libro de la fábula, una antología de poesía española actual que se publicó en Granada, y De lo imposible a lo verdadero, poesía española editada en Madrid, a través de las cuales, de las tres, se ocupó de voces y de líneas de la poesía reciente que habían sido más o menos orilladas por modas al uso. Y además de estas tres antologías colectivas, otras individuales de autores concretos, por citar un par de títulos, pensemos en la que llevó a cabo sobre la obra de Rafael Pérez Estrada... ...la amplísima antología publicada en el 89 en la colección Ciudad del Paraíso. O pensemos en la antología de la poesía de Pablo García Baena, Esplendor de la Belleza... ...publicada por la colección Granada Literaria con motivo de la concepción al poeta cordobés... ...del premio Federico García Lorca. Las complicidades no sólo en amistad, sino también en lo estético... ...de Pablo García Baena con Antonio Garrido dejaron frutos muy notables... ...como la actuación conjunta, hay grabación de eso, de ambos... ...comentando un lienzo de Antonio del Castillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Muestra de esa amistad puede ser que cuando empezó a prepararse el catálogo... ...de la exposición en torno a Pablo García Baena como autor del año... ...por el Centro Andaluz de las Letras... José Infante, que fue comisario de esa exposición y cuidador del volumen, se reunió en varias ocasiones con Pablo para determinar los colaboradores. Y a pesar de que Garrido ya había caído gravemente enfermo, García Baena manifestó su deseo de que un texto de Antonio figurase en ese catálogo. Tuve la ocasión, en una de mis visitas al hospital, de consultar a Antonio al respecto. Se emocionó muchísimo por el ofrecimiento y ante la imposibilidad de dar algo nuevo... ...se decidió publicar un fragmento del prólogo que él escribió... ...para la antología granadina que acabo de mencionar. El destino quiso, como ha comentado ante Antonio Aguilar, que muy poco después... ...ambos nos dejaran en días sucesivos, el mes de enero de este 2018... ...el Pablo el domingo día 14 y Antonio el lunes día 15... Por tanto, yo creo que es emocionante que ahora en este acto de homenaje se vean de nuevo unidos en nuestro recuerdo y en una biblioteca. Muchas gracias. José Infante, a la semblanza personal de Pablo García Baena. Gracias por esta invitación que viene a marcar un hito universitario en tantos homenajes como hemos tenido ocasión de. ...hacer la memoria de Pablo desde el día 14 de enero que nos dejó. La verdad es que he escrito tanto sobre Pablo en estos últimos tiempos... ...que no sabía qué hacer esta mañana aquí. Eh, por otra parte, Juan José te va a hablar de su poesía... ...y he pensado que lo mejor sería una aportación más personal... ...como fue un retrato lírico que hice de él hace unos años... ...pero que permanece inédito... ...ya que es de un libro que tengo... ...llevo años preparando... ...que se llama Conocimiento del Tigre... ...y que son retratos líricos de mis contemporáneos. Podría aludir a una amistad de muchos años... ...a aquel homenaje humilde que le hicimos... ...los poetas jóvenes de Mala en 1971... ...que tuvo la virtud de arrancarlo del silencio en el que llevaba años sumidos, viviendo en Torremolinos, alejado del mundo de la literatura. Eh, también decir que, bueno, quizás yo fui el culpable, eh, en el mejor sentido de la palabra, de que Pablo volviera a escribir, ¿no?, por mi impertinencia acuciante a que hiciera un nuevo poema para aquel homenaje. Aunque realmente eh, la consagración y el reconocimiento de la obra de Pablo García Baena tardaría en llegar, sobre todo a partir del de libro del profesor y poeta Guillermo Carnero en 1976, que fue el que puso en órbita nacional no solo el nombre de Pablo, sino el de sus compañeros del de grupo cántico. Así que voy a leer este retrato lírico, que creo que es una aportación más personal, que ya es lo que me pide Antonio. ¿no? Estaba detrás de una mesa y a su alrededor el perfume del pasado servía de decorado barroco, algún capitel, cuadros de escuela, blasones en enrecamados tapices de seda, platerías diversas, bandejas de añejas porcelanas, alguna fría mirada en lapislázuli, ...y el ágata de la tarde entrando por los luminosos escaparates del baúl. Pablo tendía su mano pequeña de antiguo muchacho que no había crecido... ...y enseguida se establecía una relación de cordialidad. Tenía el aspecto tímido y difuso de un hombre lejano y melancólico... ...y un aire romántico que estaba sin duda en su mirada. La mirada de Pablo no era triste y sí un poco burlona, pero sobre todo desprendía compasión. Era una mirada compasiva que intentaba paliar la distancia que ponía la timidez entre sus palabras, sus sentimientos y el otro. Pablo nunca parecía ni demasiado alegre ni demasiado efusivo. Solo la elegancia exquisita de sus modales y su sonrisa acogedora decían de su extraordinaria bondad y de la excepcionalidad de su corazón. Se diría que en su aspecto y en su manera de comportarse, incluso en su forma de andar y de presentarse ante los demás, estaba presente la esencia que constituye todo su ser, el exilio. No, no era que fuese un desterrado, que lo era. Su destierro era ontológico, como el de los poetas verdaderos, como el de los santos y el de los locos. El destierro de una criatura iluminada como pocas por la gracia de la palabra poética y por el don de la profecía y del conocimiento. Su exilio era también añadido porque un día abandonó la córdoba indisoluble de sus años juveniles para ir en busca de un lugar amable y acogedor que fuera benéfico para con sus heridas, que no solo eran de desamor y abandono. El camino del exilio llegó hasta la playa y en su infinita lejanía encontró el bálsamo sereno del olvido y la enriquecedora mirada de la serenidad. Llegó hasta el jardín donde las palmeras impiden la infidelidad y la desgracia y ya siempre fue mes de junio entre sus entre cuerpos que se entregaban en la noche caliente de la pasión. Sin embargo, Pablo vivía en soledad con ascética entrega y en el silencioso sentimiento de los monjes. Nunca decían sus manos de los días del desamor y la desdicha. Solo alguna vez pronunció el nombre del amante, como si fuera una palabra cándida y había sido el potro desbocado que lo arrojó del deseado rincón nativo, en cuyo excelso muro había oficiado la ceremonia sangrienta y dolorosa sobre el ara del cuerpo. Y desde aquel incendio, los despojos ordenó Pablo entre palabras de lujoso esplendor. ...y puñales de niebla, a quien pediríamos noticias de Pablo, tenía aún la juventud metida entre los huesos, pero él la atenazaba en pe entre pedrerías y espesos tapices. En ellos buscaba el tiempo detenido entre sus brazos o la muerte acechante en las pupilas de legendarios personajes recreados, la niña Blancanieves o el monje distraído de los rezos, el muchacho de perfil renacentista o el león oriental de cabellera airada y mirada triunfante. Cuando llegaba la noche, Pablo, danunciano y misterioso, abandonaba el grave silencio de sus manos y de sus gestos, y como un buscador ardiente del agridulce placer de los sentidos, se entregaba sumiso al iniciático viaje de la espera. Con boquilla decadente, invocaba el espectro de la vida renovada por ancestrales ritos y desvelos. Nunca bajaba Pablo a los infiernos. Su cabeza de orgullosa romanidad jamás se doblegó en lo oscuro. Tampoco alargó nunca su mano embellecida por la paciente lluvia. No dejó nunca al altivez de quien se sabe egregio, iluminada criatura designada por la divinidad para hacerlo su oráculo. Como una humilde esclava del misterio, su alma se doblegó tan solo ante el vendaval arrasador de la sabiduría y la hermosura. Ahora, libre de toda lacería, no sea la que no sea la fidelidad a su entrega, Pablo, criatura traspasada por la revelación, nunca deja la guardia de preservar su corazón del fogonazo cegador de las falsas liturgias y los cetros. Su dignidad está en la modestia de su desconfianza y en la ironía suntuosa de su generosidad. Cuando habla, no busca asentimiento, sino complicidad. Se sabe portador del dolor más preciado y oscuro, la belleza que se aloja en cada palabra que no dejó pasar sin atraparla con su vieja paciencia y el bisturí delicado del rigor y la experiencia. Su voz es como un remanso de paz y a veces se entrecorte y parece más profunda y lejana. Viene con la luz de su verbo de remotas añoranzas y celosías reservadas a los elegidos. Es serena y solo muestra el ardiente jacinto de la dicha o el cárdeno puñal de la muerte cuando el secreto río de la vida le impone sus corrientes y Pablo, transfigurado, asiente para que su cuerpo y su palabra sirvan de lecho para el amor o el lujoso remanso del olvido. Contempla la belleza con minucioso empeño, como si se tratara de algún trozo de sí mismo que perdiera algún día. Y al encontrarlo, consiente con el desdén de quien solo ha, des ha deseado la hermosura porque le pertenecía por mandato de la naturaleza. ¿A quién pediría Pablo noticias de su corazón? Cuando llegó hasta Delfos, supo que era el único lugar capaz de contestar a sus preguntas e interrogó a la Pitia. Fue entonces cuando Apolo alejó de su voz el silencio y la severa paloma furiosa del vencido. El dios volvió a inspirarle la opulencia del concepto y le arrojó de nuevo a la zarza donde, en fuego de amor, labraría, habría de consumirse otra vez su soledad y el agonizante impulso de su alma desnuda. Pablo solo ofreció su fiat doblegando su canto a la exigencia última del Dios y su destino. Y pasaron los príncipes furiosos de la gracia arrasando su cuerpo, abandonado a bíblica sentencia. Como animal distinto, ha resistido Pablo la clausura y el ruidoso enjambre de la gloria. Ha sabido escuchar solo la música adecuada, la que tiene su ritmo y crece con un canto del interior ardiente de su corazón. La música serena que captura en la noche que separa los secos y no espesa la yedra. Sobre el yermo y el légamo, Pablo ha distinguido la melodía precisa que buscaban sus ojos para escribir el cántico grandioso que saciara su, su clara sed de eternidad profunda. Estas noticias de Pablo solo fueron traídas por el viento. Gracias. y de María Guzmán no hará. ...una semblanza íntima y personal de Antonio y de Pablo. Hola, buenas tardes ya. Pues bien, mmm, agradezco a Antonio que Antonio, que Antonio Aguilar... ...que me haya dado la oportunidad y al mismo tiempo el, el compromiso... ...de decir cosas muy, muy íntimas... Muy, ...muy de estar por casa... ...muy de puertas para adentro... Eh, ...supongo que todos... ...los que han conocido a Pablo... ...y Antonio Garrido... ...tienen muchísimas más anécdotas... ...que yo... <coughs> ...pero yo cuento las mías... La, ...las personales... ...las que han tenido que ver... <coughs> ...y entonces escrito esto... ...los amigos ya se sabe... ...no se buscan, se encuentran... ...yo un día... Un día que no recuerdo el sitio ni la hora, conocí a estos dos monstruos de la naturaleza. Los compañeros ya se adelantaron a profundizar en sus vidas, en sus obras, en su legado. A mí me toca hablar de lo cotidiano, de las pequeñas anécdotas que conforman la vida, solo algunas, como las gotas de agua con que se rociaba la ropa antes de plancharla. Málaga se ha quedado huérfana con la falta de estos dos personajes. Difícilmente serán suplidos en un futuro. Pablo era eterno. No pasaban los años por él, lo sabemos todos. Firme como un árbol, con las raíces bien profundas. No había viento que lo derribara. Nos habíamos acostumbrado a su presencia bondadosa y cercana. Él lo dijo, «La vida es como un bosque» y él era un árbol de su bosque. A Pablo había que abrazarlo cada vez que una se daba de frente con su imagen, porque te daba energía como un árbol. Por eso yo tomé uno de sus versos para título de un libro mío, hace ya tiempo que no sé de ti. Siempre será un honor haber tomado un verso suyo, y por eso, como hace ya mucho tiempo que no sé de ti, hoy quiero hablarte porque no nos creemos que no estés entre nosotros. Recuerdo los paseos contigo y Rafael Inglada cuando nos conocimos y te apuntaste a los test humeantes en mi casa de Armengual. ¡Qué honor para mí, poeta principianta! Cuando te veía aparecer al lado de María Victoria, dando importancia y caché al acto, siempre era una alegría verte. Por eso no olvidaré tu presencia en mi acto vital, el que para mí tenía tanta importancia. Recuerdo cuando le pediste a mi hermana Maricarme que te cantara una copla y nos comimos un bocadillo en el pimpi. Siempre me preguntabas por ella, memoria y delicadeza impresionante, y me parecías tan humano y de una sencillez que me podía. Luego, recuerdo también cuando me invitaste a ir a San Roque junto porque tú sabías de mi cariño a este pueblo y lo que nos reímos con Rafael de Corza contándonos cosas de Carlos de Mundo de Ori. Qué lujo para mí visitar tu casa de torremolinos con tus tapices maravillosos y tu buen gusto y tus confidencias de algunos poetas. Gracias por tu amistad. Ya vamos todos caminando. Me alegro que te gustara tanto como leí tu poema de las tres viejas mujeres en tu homenaje, porque ya vamos formando parte de ese entramado y me emocioné tanto al leerlo. Hay una foto reciente, muy bonita y emotiva, donde me estaba diciendo que en cerca de 40 años que nos conocíamos, yo no había cambiado. Claro que no he cambiado. Sigo siendo tu amiga y admiradora más fiel, aunque yo, pues no sea un fenómeno de la naturaleza como tú. Ahora pienso que soy una privilegiada por haberte conocido, haber oído de tus propios labios, tus poemas, tu palabra. Estoy segura que me has enriquecido por siempre. Me toca ahora hablar de otro ser especial e irrepetible que el destino quiso coincidir en la marcha a otros lares. Terrible coincidencia que nos hizo un doble duelo y un doble dolor y un doble desconcierto, porque si bien Pablo había llegado a una edad considerable, aunque no hay edad para el poeta, ni para los genio ni para el ser querido, Antonio Manuel Garrido Moraga aún no tenía edad. No era su hora y no hay derecho que el destino nos lo haya privado. Una de las cosas que siempre te agradeceré Antonio, es cuando tan generosamente me cediste varias veces tu columna en la prensa. Creo que era el sur. No todo el mundo lo hace y es que yo aún no sabía que no me ibas a negar nada. Cuando alguien me comentó lo que te gustó mi poema escenificado, el día de San Juan, en el Parque del Oeste, esta muchacha hace las cosas muy bien. Yo supe que era verdad porque repetiste cosas parecidas a lo largo del tiempo que caminamos en esta bendita tierra, como Inés, gracias, porque nunca dices que no a lo que Málaga te pide, cosa agregable no a mí, sino a él. Me han encomendado que hable cosas personales. Pues bien, tuve la oportunidad de presentarte en el pregón de la Viznaga. Yo lo había dado el año anterior y me tiré... ...todo el verano preparándolo, pero tú, madre mía, no llevaba ni un párrafo escrito, todo de memoria, qué barbaridad, así eras tú, ¿de qué tengo que hablar? comentaste al entrar a un acto, al final no me sorprendía ya nada, no hay derecho a que el destino nos haya privado de un ser así, repito, te echamos de menos en todos los sitios, en todos los actos, en todos los eventos. No sé si había algún tema que no dominabas. Sí, tal vez, el último, el último tema, el de tu vida. He tenido la suerte de compartir mesa contigo, de leer poemas contigo. Recuerdo en el Ateneo, con el desaparecido Ignacio Caparrós. Te llamé Piquito de Oro y tú me dijiste, anda que tú. Gracias por el piropo, pero yo... Me he tenido que valer de estas letras porque no me fío de los lazos. Parece mentira que un viento traicionero te arrebatara todo. Tan temprano, compañero del alma, tan temprano. Gracias por hacer posible tantas cosas, porque tú eres grande y te debemos mucho. Gracias por leer también mi poema del demonio, en la presentación de los trísticos inmortales. Gracias a Ruiz Noguera, que prologó ese libro y nombró a Pablo. Gracias a José Infante, que me ha dado las oportunidades de estar en todos los homenajes de Pablo. Gracias a Antonio Aguilar, que ha querido que esté aquí. Y gracias Antonio Garrido, por enviarme la foto de la sopera del siglo XVIII en tu vitrina, aquella donde tomamos la sopa de la generosidad y el agradecimiento. ¡Qué bien que luzca en tu vitrina! ...y gracias a la Biblioteca de la UMA, gracias a sus familiares... ...y a todos los presentes, muchísimas gracias. José Antonio Mesa Toré, director del Centro Cultural de la del 27... ...hablará sobre una trayectoria profesional de Antonio Garrido. Mi agradecimiento por la invitación a este homenaje. Eh, Pablo y Antonio, Antonio y Pablo, estuvieron muy ligados... ...al Centro Cultural Generación del 27 y eh, nuestro centro les debe gratitud por siempre. Estarán de acuerdo conmigo en que relatar en apenas diez minutos la trayectoria profesional de Antonio Garrido Moraga... ...es una quimera, hasta el punto de que soy consciente de que será mayor el número de méritos... ...que me deje en el tintero que el que finalmente saque a la luz... Antonio ha sido, es, un humanista de su tiempo, un renacentista o un barroco de los siglos XX y XXI, una mente privilegi privilegiada conectada al corazón de un hombre esencialmente bueno. En esta triste hora en la que se regalan títulos con tanta frivolidad y picaresca, ...y en la que se tiene por costumbre aupar a cualquier personaje mediático... ...que una tres palabras en un libro de dudosa autoría... ...a la condición de prócer de la cultura... ...Antonio es la figura perfecta y no corrompida... ...del intelectual dedicado al estudio... ...que disfruta mientras aprende y disfruta también cuando enseña... ...asaltado siempre por un, una desbordante curiosidad que le llevaría con pasión y fervor de un, saber, de un saber a otro. Así, por fortuna, se le reconoció en vida, y así, en su hora final, se le testimonió en las necrológicas que, des que despedían al maestro y al amigo. Entre todas ellas, quiero recordar, por ser tan fiel a la, a la verdad, la de Antonio M. Romero en Sur, periódico tan familiar para Antonio. Antonio Garrido Moraga, decía el periodista, atesoró las virtudes de ser una persona lúcida, tolerante, brillante, culta, apasionada en todo lo que acometía, rigurosa, poseedor de un saber enciclopédico, vitalista, generoso, humilde, estupendo conservador y un gran orador con una extraordinaria capacidad comunicativa tuvo un perfil muy polifacético, ya que a lo largo de su tra trayectoria profesional dejó constancia de sus conocimientos en disciplinas tan variadas como la política, el arte, la pintura, las cofradías, la literatura, los toros, la copla o el flamenco. Yo le hubiera añadido que manejó como nadie el florete del humor y de la ironía, esas chispas con naturales a la inteligencia. Con semejante caja de caudales intelectuales y espirituales, brilló desde muy joven y a muchísima altura en todos los campos en los que se atrevió a aventurarse. El primero de ellos, en tiempo y en rango, fue el de la lengua y la literatura españolas. Solo el fervor por su Virgen de la Esperanza podría comparársele o incluso adelantarse al que sentía por la literatura, que en definitiva sería el que le conduciría a otros saberes y a otras ocupaciones. De ahí que, pese a su larga experiencia en el orbe político y en la gestión cultural, afirmara «estoy en la política el tiempo que sea», ...pero es por accidente. Soy profesor de universidad. Su currículum en el ámbito universitario y por extensión en el de la cultura es impresionante. Licenciado en Filología Hispánica con premio extraordinario. Doctor en Filología Española con la calificación de sobresaliente cum laude. Profesor agregado de instituto con el número uno de su oposición... Con humildad siempre recordaría su primer destino docente en Canillas de Aceituno. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas. Profesor titular por oposición de filología española en las universidades de Sevilla y de Málaga. De verdadera proeza hay que calificar que ganara por oposición la plaza en la capital andaluza. Pues lo cuento porque él lo cuenta en alguna entrevista... ...la plaza estaba ya dada con anterioridad a los exámenes. Responsable de la creación de la Facultad de Ciencias de la Información... ...de la Universidad de Málaga. Profesor titular de Periodismo de esta misma universidad. Profesor y subdirector de los cursos de extranjeros de la UMA. Profesor visitante de diferentes universidades... Eh, ...europeas y norteamericanas, que sería prolijo enumerar, también conferenciante y ponente en universidades de un lado y otro del Atlántico. Profesor de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y de la de Zaragoza en Jaca. Miembro de la Asociación de Críticos Literarios de España y vicepresidente de la Asociación de Críticos Literarios de Andalucía académico correspondiente de la Real Academia de San Telmo, de la Academia de Buenas Letras de Granada, de la Real Academia Española y académico de Número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, director gerente de la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga, miembro del Consejo Consultivo del Centro Cultural Generación del 27 y del patronato de la Fundación Unicaja, Concejal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Málaga desde 1995 hasta 1999, áreas en las que desarrolló una gestión reconocida incluso por sus adversarios políticos y en las que sentó las bases del esplendor cultural del, de, del que hoy goza Málaga. ...creó asimismo el Festival de Cine Español de Málaga... ...y el Museo Municipal... ...desarrolló las funciones de la Casa Natal de Picasso... ...y del Teatro Cervantes... ...y contribuyó a la mejora de la red de bibliotecas de la ciudad. En el año 2000 fue nombrado director del Instituto Cervantes en Nueva York. En 2004, de regreso a España... ...logró el acta de parlamentario andaluz por Málaga... ...y la mantuvo hasta la fecha de su muerte. En el tintero, como advertí al principio... Se quedan sus numerosas publicaciones sobre literatura medieval y contemporánea, sobre crítica literaria y análisis de textos, aplicación de textos para la enseñanza del español a extranjeros o información cultural en prensa, así como centenares de artículos de crítica literaria, antologías, ediciones críticas y obras propias de poesía y narrativa, no hay tiempo tampoco para referirse a los numerosos premios y distinciones que recibió de prestigiosas instituciones españolas o extranjeras, ni, ni de su destacado papel en la vida cofrade malagueña y aún sevillana, ámbito en el que destacó como uno de los pregoneros más brillantes de la historia. Termino ya con otra frase del elogio que le dedicara en las páginas de sur Antonio M. Romero. Dicen así, Antonio Garrido Moraga, un hombre que cuando hablaba Málaga aprendía. Yo, que tuve la fortuna de ser alumno suyo en la Facultad de Filosofía, de, de Filosofía y Letras y de trabajar con él en el curso de extranjeros de la UMA y que lo tuve como miembro del Consejo Consultivo del Centro Cultural Generación del 27 cuando recayó sobre mí la responsabilidad de dirigirlo, lo corroboró. Otra sin duda de sus grandes pasiones fue su ciudad natal, por la que tanto hizo y a la que en una ocasión definió de este modo. Málaga, el surrealismo más genial, la ciudad más loca y maravillosa. ¿Acaso celoso de sus éxitos? El destino fue muy cruel con Antonio, pues en sus últimos días le privó de su don más preciado la palabra y con ella la lectura y la escritura. Gracias. José Telles, director del Centro Andaluz de las Letras, hablará del poeta Pablo García Baena. Buenas tardes, gracias, gracias por invitarnos a este, a este homenaje. Eh, antes de, de hablar de Pablo, me gustaría también dedicarle unas palabras a Antonio, con quien mantuvimos no solo una amistad uh, literaria, sino una complicidad más allá de las banderías eh, ideológicas, porque probablemente todos compartíamos ese compromiso común por la belleza que, que, va, que va más allá de, del sectarismo. Eh, Antonio, yo creo que era la, la, las antípodas de, de, de los sectarios. Eh, era un, un gigante en el amplio sentido de la palabra, un gigante eh, con alma grande y con corazón caliente, eh, que utilizaba la retórica eh, para defender su, sus ideas y para defender su, su idea del mundo y de, y de la literatura, sobre todo. Eh, me tocó vivir con él algunas eh, experiencias eh, pues bastante enriquecedoras, como la creación de la Asociación de, de Críticos del Sur, en donde eh, era absolutamente espectacular ver a Antonio defender o atacar algunas de las obras que se presentaban como finalistas y era muy difícil eh, rebatirle. En algún momento alguien lo consiguió, pero eh, normalmente ganaba por goleada porque eh, su palabra eh, era invencible. Y, y también me tocó, eh, por azar, eh, visitarle en el Instituto Cervantes de Nueva York eh, y encontrármelo llenando eh, las cajas de libros porque se volvía a Málaga y, y me, me dije una confidencia hombre, es que me han prometido que si ganamos seré consejero de Cultura le digo, Antonio, eso es difícil y dice, sí, pero ¿qué quiere? Eh, la verdad yo creo que el retorno a ...a Málaga de, de Antonio no le vino nada mal... ...creo que se reconcilió con esa Málaga surrealista... ...de la que acaba de citar José Antonio... Y, y, ...y traía el bagaje neoyorquino... Que, ...que es un plus más de cosmopolitismo... ...a este lugar tan cosmopolita... ...así que la verdad eh, lo sigo eh, añorando de, de tarde en tarde... ...aunque solamente sea para pelearme con él pero también así se forjan la, las complicidades y, la, y las relaciones de por vida. Eh, bueno, les hablo de, de, de Pablo. Eh, después de todo lo que se ha dicho, es difícil añadir algo nuevo. Eh, eh, me toca hablar de la poesía de Pablo García Baena eh, en poco tiempo, lo cual tampoco es fácil. Eh, de, desde su... ...su origen, eh, desde su rumor oculto... ...desde su antiguo muchacho... ...creo que Pablo García Baena se perfiló... ...como una eh, voz eh, absolutamente genuina y personal... Eh, ...dentro de un grupo literario... ...lo cual es bastante eh, complejo... ...aunque él siempre defendió a sus compañeros de viaje... ...y muy especialmente a Ricardo Molina... Eh, ...pero también al resto... Creo que la palabra poética de Pablo descolló desde, un, desde sus inicios, aunque la inercia eh, política y cultural de, de la época le llevara a, a, al abandono, a la deserción o a tirar tempranamente la toalla. Eh, celebro, celebramos que ese grupo de, de poetas malagueños, entre los que eh, figuraba Pepe Infante, que se puso especialmente pejiguera con él para que volviera a, a escribir, pero también Rafael Ballesteros, Paco Ruiz Noguera y Rafael Pérez Estrada y, y muchos otros le devolvieran el poder de la palabra y el poder del verso. Los integrantes de cántico no solo eran poetas, también fueron pintores como Ginal Liebana o como el, como el propio Pablo García Vaina. Creo que el espacio natural de la obra de Pablo, que es muy difícil, creo, entiendo... ...deslindar de, de, su, de su persona, eh, se mueve entre eh, el, eh, la pintura, eh, el arte, especialmente el arte sacro... ...la, la cinematografía, eh, la palabra y el viaje. Eh, también las experiencias sensuales eh, tratadas con una obstinada privacidad... Eh, propia quizás de sus convicciones, pero propia también, tal vez, de las limitaciones de su tiempo. A Cántico le sobrevino la, la desbandada, preteridos a escala individual y como grupo, aquellos poetas terminaron dispersándose y estuvieron a punto de naufragar en la desmemoria crónica de España, de no ser por el hecho de que en los años 70 le reivindicase ese grupo malagueño y posteriormente la llamada generación de la palabra, la de los novísimos, la de Pergin Ferrer, quien llega a asumir su condición de discípulo. Un extremo en el que participarán, a partir de entonces, autores de muy sucesivas y a veces contradictorias escuelas, desde Antonio Enrique a Luis García Montero, desde Jesús Fernández Palacios a Carlos Clemenson o Antonio Hernández. ...el ensayo que Guillermo Carnero tituló el Grupo Cántico de Córdoba... ...un episodio clave de la historia de la poesía española de posguerra... ...en 1976, situó a escala estatal a los integrantes del grupo... ...y muy especialmente a García Baena... ...en el altar de los dioses domésticos de las posteriores generaciones poéticas. Prematuramente fallecido Ricardo Molina en 1968... ...Carnero apreciaba en García Baena el hecho de que su maestría en el manejo del verso y de la palabra lo ponen, cito textualmente, a la altura de los más grandes poetas españoles del siglo XX, es uno de los más claros vehículos de transmisión a las actuales promociones de la lección de la generación del 27, Tal y como recalcó el propio Antonio Garrido Moraga en su excelente introducción a la antología eh, sobre el autor cordobés García Baena se convertirá en un puente de oro entre el 27 y esa nueva generación poética que supera paradójicamente la estética del 50, la promoción en la, de, en la que desde un punto de vista cronológico, que no formal, eh, habrían que encuadrar a los decánticos. Y es que aunque sus postulados vinieran a coincidir con algunos de aquellos autores entre, perdón, con algunos de aquellos autores entre el barroquismo lúcido de José Manuel Caballero Bonal, la reflexión clar, claroscura de Jaime Gil de Viesma. Lo cierto es que cabría eh, encuadrarlos mejor en aquella tradición andaluza que Fernando Ortiz identificara como la estirpe de Becker, la que nos viene en realidad de Herrera o de Góngora y orilla en Los Machados, en Juan Ramón, en Luis Cernuda o en Federico García Lorca, sin cuya poesía, según afirma el propio Pablo García Baena, jamás habría sido poeta. En el panteón personal de García Baena también figuran los clásicos, el arte sacro o al Whitman o aquel Andrés Gitt de los monederos falsos que supo sustanciar en una sola frase el destino del propio grupo cántico. La melancolía es el fervor caído. A lo que a renglón seguido acotaría Luis Antonio de Villena, solo quien de verdad sintió las flores de la pasión, el fuerte deseo puede después escribir Dañoranza. De García Baena, en el entretanto, había buscado en Málaga el aire del mar, atendiendo al baúl, una tienda de antigüedades, no demasiado lejos de la ciudad del paraíso de Vicente Alexandre, que había apoyado de hecho la aparición de Cántico y en donde contrajo también domicilio en su calle Sister, Vicente Núñez. Era la Málaga de la hora pop, que también ha descrito Juan Bonilla, la Málaga cosmopolita que nos recuerda a Alfredo Taján, visitaban los Bowls. Abba Gardner, Fran Sinatra o Jean Costeau, pero también la málaga la mala lírica de su amiga María Victoria Atencia o la metafísica de Alfonso Canales. Eran otros tiempos, eran otras costumbres, un ensayo de libertad antes de que el cambio de régimen, que también se produjo a finales de los 70, les diese rango más o menos oficial a las libertades en ese viejo país de todos los demonios. A esta altura del discurso habrá que remarcar la condición homosexual... ...de buena parte de aquellos poetas, a excepción tal vez de Mario López... ...y de algún que otro caso que vieron como el ejercicio legítimo... ...de sus apetencias, se vio condicionado por una persecución explícita... ...por parte de una sociedad y de una legislación que les acotaba. A Pablo García Baena, apartado inexplicablemente de la primera línea... ...del escaparate lírico español durante más de una década... Le reivindicaron jóvenes airados que militaban en grupos alternativos, lejos aparentemente de su estética, como el colectivo 77 en Granada, Marejada en Cádiz o Antorcha de Paja, precisamente en Córdoba, cuando ya parecía evidente que la estética del poeta, como se afirma rotundamente en sus páginas, era una forma excepcional de reverdía. A lo sumo, bromeaba el propio Pablo García Baena, éramos dandis pasados por Puente Genil. No íbamos con guantes amarillos ni bastones de plata en ningún sitio, pero sí nos considerábamos una élite en una sociedad de provincia de la España casposa. El rescate sentimental y literario del grupo cántico se confirmaría posteriormente con otras antologías, eh, con eh, ensayos sobre eh, la obra de todos. Luis Antonio de Villena... ...que ya se había aproximado la lírica de García Baena... ...cuando prologó las obras completas de 1982... ...y lo define como un poeta barroco... ...sensualista, personalista, esteticista y decadente. ¿Pero qué conceptos ocultan tales palabras barroco sí? Porque como él mismo atina... ...valora la sencillez de la palabra justa y bien dicha. Sensualista, claro... En su poesía congenia un cierto paganismo que bebe de toda la mitología, especialmente la cristiana, en versos donde el deseo carnal congenia con la penitencia, el gozo de la vida con la muerte del Cristo. Vicente Nebot ...en una excelente investigación sobre el deseo... ...en la obra de Pablo García Baena... ...le define como un poeta vitalista... ...en cuya obra asistimos... ...a la celebración del gozo... ...de la sensualidad... ...pero al mismo tiempo aflora la melancolía... ...porque también es... ...un poeta elegíaco... ...y el deseo está presente en todos sus libros... ...aunque bajo formas... ...e intensidades distintas... ...personalista sin duda sin gregarismo alguno, como un pura sangre ajeno a las manadas y con una perspectiva marcadamente propia respecto a la literatura cuando considera que la generación Beat era más antigua que Cántico o que no puede releer a Luis Cernuda porque lo siente como un poeta demasiado cercano. En realidad, García Baena empezó a distanciarse del maestro, o mejor dicho, a matarlo desde un punto de vista freudiano. ...a partir de junio, en su espléndido poemario de 1957. Esteticista, por supuesto. Así lo explicaba ante el periodista Javier Rodríguez Marcos... ...en una entrevista publicada por el diario País en 2006. Las palabras acuden y siempre se pueden escoger, decía Pablo. Yo entiendo que la palabra ha de ser la más precisa... ...y si la más precisa es un poco arcaica... ...no tengo ningún miedo en usarla, lo cual no quiere decir que yo trate de usar un lenguaje premeditadamente enriquecido, como en esas novelas de Ricardo León, tan empedradas de pedrería que ya no se soportan. La poesía, decía García Baena, es misterio y precisión. ¿Decadente? Quizás solo decaiga el tiempo. El mundo, afortunadamente, está cambiando todos los días, declaraba Pablo en esa misma entrevista. Los que ya pasamos de una cierta edad, más bien incierta... Tenemos una idea de lo que es el amor, la patria o la poesía que se ha ido arrinconando. No sé si es mejor o peor, pero para un poeta mayor es su mundo el que se viene abajo. Se viene abajo, pero para que nazca otra cosa nueva, lo caduco no se tiene por qué eternizar. Los poetas tendremos que cantar de otra manera más allá de la literatura, del cine o de la música, en la estética de García Baena prima sobre todo el viaje, a menudo apresurado como aquellas estancias suyas en Nueva York con María Victoria Atencia, almorzando de mala manera en los museos con tal de no perderse un Van Gogh o un Rosco en ese cansino oficio del turismo que todos hemos practicado en mayor o menor medida. Pero hay otra condición paralela a ello, la del viajero, que le llevó a conocer Portugal, Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Egipto, Marruecos o la Florida, y que deja en sus escritos una clara huella, la de que la patria final del escritor es la del lenguaje, en su caso, un español exerso y contenido a la par, minucioso y espectacular, sencillo y complejo, pero nunca simple, ya lo avisó Juan Caujo Wilkins, Pablo García Baena, es... Frente a las apariencias y ciertas opiniones, un poeta realista, su mundo se alza fantasioso, pero no perdón, su mundo se alza fantástico, pero no se evade fantasioso. Y con la epístola moral a Fabio, con Luis Cernuda, con el soneto de la Guinarda de Rosa de Federico García Lorca, sabe bien del más implacable de los inquisidores, el tiempo, como en su casa cordobesa, ...en toda su obra, la sucesiva presencia y ausencia de lo religioso... ...se solapaba con un tributo casi permanente a la naturaleza. Su animismo no está reñido con Fray Luis de León... ...pero quizás todo ello no sea más que una máscara... ...porque la esencia de su poética quizás fuera otra... ...la que intentó definir a Álvaro Salvador cuando explicaba... ...que el erotismo da coherencia al mundo personal de García Baena... ...y de nuevo en Claro Oscuro, es la clave del placer... ...la conciencia de la muerte, la puerta del conocimiento... ...y por tanto, el camino de la verdadera poesía... ...así lo remachaba el propio García Baena... ...en la entrevista anteriormente citada... ...se puede cantar todo, la tristeza no es bella... ...y sin embargo se han hecho cantos bellísimos... ...a la tristeza, la, po la poesía no es sólo el canto a la hermosura... ...lo que sí tiene la palabra es que embellecer... ...los momentos más humanos, la muerte el olvido, el desengaño del amor. Así sea, decadente, esteticista, personalista, sensualista, barroco, las hermosas gaviotas rondan sobre montañas de basura, bajo la seda damascada, los cuerpos pueden estar desollados, desconfíen del primer vistazo, en poesía nada superficial y mucho menos Pablo García Baena. Muchas gracias. El poeta Rafael Ballestiero leerá un poema de Pablo García Baena. Voy a leer Edad, de Campos Elíseos, que publicó en, en Pretextos, en el año 2006. Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible... Amaría los ríos limpios entre las aneas, el arco de las truchas, las ocas paseando una tras otra por la orilla, bobas y solteras como señoritas puritanas, la campana sonando lejana en la heredad. Todo como lo viera alguna vez en un paraje nórdico. Y allí, bajo el árbol de la vida, sentarme a leer un libro hermoso ya leído. Pero sí, soy mayor y amo aún lo que apenas recuerdo, la madrugada alta y su ginebra, la nuca que termina en rizo último entre mis dientes, despertar con el alba y con el miedo de no saber quién duerme entre las sábanas, la ola blanca y fría dejándome en el cuerpo la escarcha de los crismas su aventura augural del Año Nuevo. Y a la mañana, al sol, junto a la barca, leer el mismo libro de mis días. Y llegamos ahora al momento eh, final del, del acto, que va a ser el depósito de forma simbólica Aquí en esta torre de Babel, en esta biblioteca de Babel, de Día de Rábago, de tres de los libros de Antonio Garrido y Pablo García Baena: Rafael Ballestero, Juan José Telle y Tecla Lumbrera serán los encargados de hacer el depósito de cada uno de los libros. Rafael Ballestero depositará la antología publicada por El Toro Celeste, Juan José Telles, el catálogo de García Baena publicado eh, por el CAL. Ay, Va por Pepe Infante que editó el catálogo.